Hoy te voy a enseñar un truco muy interesante. Vamos a hacer que nuestra aplicación de Alexa en los recordatorios nos notifique una vez, dos veces o tres veces o persistente durante una hora. Vamos a ir a apartado, vamos a darle a mar, vamos a configuración, luego vamos a bajar donde están los recordatorios y aquí en este apartado donde dice recuento de anuncios el mío dice dos veces vamos a dar clic podemos ponerlo una sola vez pueden ponerlo tres veces Pueden ponerlo establecido como estaba dos veces o por una hora de manera persistente pero en este video lo vamos a hacer una sola vez esto no anunciará el evento que tenemos una sola vez. ejemplo para este video vamos a hacer el siguiente ejemplo de manera rápida. ¡Y listo! ¡Es hora de probar! Esto es un recordatorio. Prueba para YouTube.